ya Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de zapoteco. En esta ocasión aprenderemos el saludo. En zapoteco tenemos diferentes formas para saludar. El saludo más formal es Padiush o dius en su versión corta. o se usa para decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Padyur también puede significar hola. Por ejemplo, en la frase Padyur Bucha, puede ser buenos días, buenas tardes o buenas noches, hermano. Padyur Bucha, buenos días hermano, buenas tardes hermano o buenas noches hermano. Padyur san, buenos días hermana, buenas tardes hermana o buenas noches hermana. Para saludar a los ancianos, se agrega el prefijo DO, por ejemplo, do Bucha, buenos días, hermano anciano, buenas tardes, hermano anciano, buenas noches, hermano anciano. do San, buenos días, hermana anciana, buenas tardes, hermana anciana, buenas noches, hermana anciana. O bien, con los ancianos se puede usar una variación con mayor respeto, que consiste en usar la palabra shto'o para los hombres y do para las mujeres. Al final de esa palabra se agrega el nombre de la persona correspondiente. Por ejemplo, padius sto Pablo. Padius sto Pablo. O dius sto Pablo. Quiere decir buenos días, anciano Pablo. Buenas tardes, anciano Pablo. Buenas noches, anciano Pablo. Padiush do Lena, o dius do Lena. Buenos días, anciana Lena. Buenas tardes, anciana Lena. Buenas noches, anciana Lena. Lena es el apócope de Magdalena. A las personas que se llaman Magdalena, en zapoteco se acostumbra decirles Lena. Padiush o dius también se usa para saludar a las personas desconocidas. Cuando encuentras a una persona en la calle o en algún lugar, si no la conoces, Simplemente puedes decirle, Padiush, es como decir, hola. Los jóvenes suelen usar un saludo más informal. En este caso, decimos, Virun, Virun. Y generalmente se responde, Tibirun, Tibirun. Virun quiere decir, ¿qué pasó? ¿qué tal? O en lenguaje juvenil, ¿qué onda? La respuesta, Tibirun. Quiere decir, no pasa nada, está todo bien, todo tranquilo. Ahora practiquemos una conversación formal entre dos personas adultas. Padurdovucha, Dobucha, bazurja. Hola hermano, ¿cómo estás? Zoya Dobucha, nashli. Estoy bien hermano, ¿y tú? Las canedas, zoya. Te Yo igual, estoy bien, no pasa nada. Cuando se conoce a una persona, la conversación es de la siguiente manera. Para despedirnos usaremos la palabra Uzagaro. UZÁGARO. Nos vemos. Así que una conversación de despedida sería de la siguiente manera. Usagaro CHA. Nos vemos. WAKA BENCHIQUINO. Está bien, cuídate. en NORNOCA. LASKALÍ. Gracias, tú igual. WAKA Uzagaro. Vale, nos vemos. Uzagaro, nos vemos. Muchas gracias por acompañarme en este video. Te invito a que veas nuestro próximo video en donde hablaremos de los números en zapoteco. Gracias, nos vemos.